La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias. Hoy, Laura Allende. a miles de jóvenes chilenos. Reconocida como una gran parlamentaria popular e indiscutible luchadora por los más pobres, la diputada Laura Allende-Gossens siempre estuvo disponible para resolver las necesidades de los más vulnerables 24-7. entrega permanente hacia los otros, la llevó a convertir a su vieja citroneta, sin quererlo, en una especie de segunda oficina, donde no solo resolvía los problemas cotidianos de las vecinas y vecinos de las comunas de Maipú, Quinta Normal, Barrancas y Talagante, sino también era el transporte de jóvenes militantes y de heridos en manifestaciones. Como en aquella oportunidad, que trasladó a la posta central a una mujer que resultó con una herida punzante en la pierna derecha después de una concentración socialista. En sus ocho años en el Congreso, desde 1965 a 1973, destacó por su defensa de los derechos de las mujeres, la familia, los problemas sociales y las injusticias de todo tipo, las que denunció con vehemencia en el Hemiciclo. imperialismo norteamericano y a los rancios y arraigados monopolios chilenos, se cierran las puertas de la educación a miles de jóvenes chilenos que desean estudiar para ser útiles a la patria y para poder efectuar cambios de las estructuras caducas que impiden la felicidad y el progreso de los chilenos", afirmaba en la sesión de sala del 13 de septiembre de 1966. Pero todo este ímpetu se vio frenado por el golpe de estado de 1973. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Que transformó su vida política y personal. Junto a su hija Marianne, el 2 de noviembre de 1974, fueron detenidas y llevadas al centro de detención política de Cuatro Álamos. Posteriormente, fue expulsada del país y, a partir de 1976, en Cuba. El exilio truncó su ruta parlamentaria y política. El 23 de mayo de 1981, a los 69 años, se quitó la vida en La Habana, Cuba.